Me llamo José Luis Bote Jiménez y me presento a las primarias de Podemos para la Comunidad de Madrid. Para los que no me conozcáis, os puedo decir que he trabajado desde el principio en el Círculo TICS como coordinador del mismo, el Círculo de Tecnologías de la Información. Por eso soy un firme convencido de que las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta para el empoderamiento y servicio de la ciudadanía. Servirán para que la ciudadanía, todos y todas, podamos tomar decisiones colaborativas y colectivas. Segundo, servirán como un motor de la economía y creación de puestos de trabajo. También servirán para el control y transparencia de las instituciones, logrando que la Comunidad de Madrid esté al servicio de todas y todos los ciudadanos y no al servicio de unos pocos y de élites económicas. Cuarto, servirán para integrar en la sociedad a todos los colectivos más desfavorecidos, personas con diversidad funcional, mujeres y personas que no tienen acceso a la información. Por eso creemos que es importante que la Comunidad de Madrid sea transparente en su gestión, abierta a un portal ciudadano en el cual todos puedan valorar sus contrataciones. Cuarto, queremos acabar con la corrupción. Por eso el control con nuevas herramientas tecnológicas servirán para que la Administración esté enteramente al servicio de la ciudadanía. Quinto, las nuevas tecnologías pueden servir para integrar a los colectivos en exclusión social con nueva formación, empezando desde las escuelas un nuevo modelo formativo basado en tecnologías del siglo XXI, no en modelos educativos basados en estamentos antiguos. Por eso, os pido vuestra confianza para poder llevar las propuestas de todos y todas a la Comunidad de Madrid y conseguir que las instituciones estén al servicio del ciudadano, no que los ciudadanos tengan que servir a las instituciones.